Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estés mirando este video. Te invito a que te suscribas a mi canal si te gusta este contenido, que le des clic a la campanita, que le, me dejes un comentario, que actives el algoritmo de YouTube para que seamos cada vez más. Y te invito también a nuestro grupo de Telegram, t.me barra Curso de astrología, todo pegadito curso de astrología sin acento en la i de astrología. Bien, <coughs> perdón, eh, vamos entonces hoy con la luna en casa 2 en los signos de fuego. Esta luna, como les decía ayer, como venimos en el video anterior, esta luna ahora está en una casa relacionada con la Tierra, pero lo vamos a ver, la luna en Aries, en Leo y en Sagitario, que son lunas de fuego, pero esta vez en casa de tierra. Entonces, luna en casa 2, son dramáticos, son comprometidos y son dedicados. Ahora, si esa casa 2 está en Aries, son iniciadores, son imprudentes, son hedonistas. <coughs> y si esa luna está en Aries, son entusiastas, inocentes, independientes, infantiles, irritables, insensibles. Por lo que podemos decir que si la persona que estamos estudiando tiene la luna en Aries en casa 2, y esa casa 2 está en Aries también, podríamos estar frente a una persona, por ejemplo, que puede parecer imprudente de tanto entusiasmo y velocidad que pone al hacer algo. Pero en realidad es porque es muy, pero muy comprometido o comprometida con todo lo que hace. Ahora bien, si esa luna está en casa 2, ya sabemos, dramático, comprometido y dedicado. Pero si esa casa 2 está en Leo, en vez de estar en Aries, es prestigioso, le gustan los honores y es hábil negociante, o sea, le gustan los negocios. Luna en Leo es firme, firmeza, confianza, justicia, magnanimidad, artísticos y fatuidad. Por lo que podemos decir que si la persona que estamos estudiando tiene esta luna en casa 2, la casa 2 está en Leo y la luna también está en Leo, porque podría estar en otro signo, en Virgo, por ejemplo y la casa 2 estar en Leo, eh, es, podríamos estar ante una persona artística, muy prestigiosa, que se dedica al teatro, e interpreta obras del género dramático. Por ejemplo, o podemos aconsejarle que se dedique a eso, porque na nació con esas virtudes. Ahora bien, si esa luna... Está en casa 2, como dijimos antes, dramático, comprometido y dedicado. Pero la casa 2 está en Sagitario, expansivo, valores, derrochador. Y la luna está en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, o inestable, inoportuno, y o, mejor, inestable, inoportuno, irresponsable, si está en sombras. Podríamos decir que estamos ante una persona comprometida con sus propios ideales y con sus valores, pero inestable económicamente, porque es muy derrochador. ¿Ven cómo fui usando todas las palabras claves para eh, estas lunas en casa 2, en los signos de fuego? Y ven que no vibran igual cuando están en una casa de fuego, y, y signo de fuego que cuando están en una casa de tierra y en un signo de fuego ven cómo se va diferenciando cómo podemos ir tomando coordenadas en astrología bueno nos volvemos a encontrar mañana sí claro que sí como todos los días con que con la luna en casa 3 en los signos de fuego o sea en aries leo y sagitario eh, te dejo acá, de este otro lado, un, en la descripción, una cajita rectangular que si haces clic ahí, entras a toda esta lista de reproducción que ya son muchísimos videos, todos videos short. Te mando un abrazo. Uy, le pegué al micrófono. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, como todos los días. Chao. Que tengas un día maravilloso.